Corredor de karting, Juan Mabasco, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. También Facu, nuestro columnista de deportes, que se suma para esta entrevista. Bienvenido, Juanma, Hola, ¿cómo Juanma? estás? Muchas gracias, bien, muy bueno. bien, muchas gracias por la invitación. Placer, Placer enorme más. recibirte. Bueno, referente del karting, ya viviendo en Mendoza, porque estuviste mucho tiempo en Estados Unidos compitiendo, ¿no? Exacto, estuve los últimos dos años Ajá. en Estados Unidos. En un principio había viajado por cinco meses, pero por un tema de pandemia eh, me tuve que quedar más tiempo. Y nada, llegué hace un mes y medio y, y apenas llegué, seguí acá con... Siempre con el tiempo con el karting, eh, con un equipo de karting, así uh -huh. que entrenando chicos ahora de Mendoza. Ah, bien, pero ya para, para quedarte acá o tenés proyectos de volver a, a vivir uh -huh. afuera. La idea es quedarme al menos uh -huh. hasta fin de año, bien. hasta que terminen el campeonato acá de Mendoza, y por ejemplo está noviembre, diciembre, a más tardar, y, y ahí recién empiezan los campeonatos más fuertes de Estados Unidos. Ah, bien. Entonces, por ahí a vuelvo a hacer... Cuatro o cinco meses, temporada fuerte de Estados Unidos y después vuelvo a Mendoza. Bueno, Juan, un, un placer saludarte a los chicos también, a Lucas, a Clari Y bueno, preguntarte, recién dijiste, me voy a quedar acá este, en Mendoza, ¿vas a competir? Apenas llegué, eh, bueno, hace un mes y medio, tuve una, la primera carrera del campeonato mendocino, entonces llegué y corrí, que fue Ajá. la primera fecha del campeonato. ¿Cómo te fue? Eh, ganamos, así ah, que bien. bien. bien. Tremendo. Eh, y bueno, ya, ya pasó ahora la segunda fecha. Uh -huh. Pero como tenía varios pilotos en el equipo, eh, yo soy el coach, yo los preparo, les, ah, les preparo el kart y demás. No podía hacer las dos cosas bien. Es por equipos la competencia. Eh, exacto, equipos. Ah, bien. Entonces, y, dice y esa, el papel de manager. Esto de equipos, eh, perdón que justo te interrumpa, esto de equipos, ¿te sirvió la experiencia de Estados Unidos? ¿Le podés explicar otros conceptos que por acá todavía bueno, es... no están? Cosas distintos, eh, sí. se corre de otra manera allá. Por supuesto que sí. En Estados Unidos, bueno, siempre los materiales son mejores que acá porque llega uh. lo último. En, y no solo eso, que si no acá en Cadena Mendoza tenemos 8 carreras por año Bien. Y en Estados Unidos hay más de 50 carreras claro, por año Eran Adquirís mucha experiencia en poco tiempo de, de, de estar tanto yendo a las carreras a diferentes lugares claro. Juanme, ¿cómo descubriste este amor por el karting? ¿Cómo empezó? Bien, empezó realmente por mi viejo <risa> y Que, y bueno, te corrió toda la vida Y él tiene 71 años Y uh -huh. desde los 18, está corriendo en moto Después hizo auto y bueno demás entonces yo nací en una, en una casa que, que ya se hablaba del de, claro, de de automovilismo. Ya estaba atrasado ahí eh, el es, caminito. Exacto. Yo, en vez de meterme en un, en un cochecito, me metían en <risa> <su risa> un bebé Ya sabía manejar. Claro. Y arranqué a los ocho años con, corriendo en karting. Qué bueno, qué eh. chiquito, ¿no? Pero bueno, es cierto que desde incluso edades inferiores a... Hasta, a partir su... de los cinco años wow. ya se puede empezar. Tu papá, de hecho le dije, Juanma, venite con, con tu papá y hablamos los dos de, bueno, uh -huh. un poco del automovilismo, y de pues carro. referente. Claro, y me dijo, no, no, se va, dice, está claro. a correr. Salió a la madrugada ahora. Con eh, 71 años. Él no está así. corriendo él ahora, Ajá. pero tiene un piloto él de la Fórmula Renault. Él lo prepara, él le enseña, Qué él prepara copado. el auto, bueno, así que... Se salió hacia Entre Ríos esta mañana. Ha sido Bien. distinguido en, en la legislatura mendocina. De hecho, tu papá Uy. empezó a correr en bici, una historia muy particular. Después se pasó, bueno, motocross. Uh -huh. Hizo todo. Uh -huh. Moto, bici, fórmula Renault, Formula Renault este TC 2000, 2000. Ha hecho de, de todo. Un ¿no? loco de la vida. Seguí ese sí, sí, sí, <risa> camino. Pero esa es la idea. Espectacular. ¿Y cómo surgió la posibilidad en principio de ir a Estados Unidos? ¿O por, o por qué? Yo estaba yendo... Una vez por año, pero solo iba 15 días, sobre la carrera de, de Las Vegas, que es en noviembre, Ajá. a partir del do, desde el 2014 en adelante, bien. iba todos los años. Bien. Bueno, fui por última vez en el 2019, uh -huh. de ahí hice una relación con el equipo, entonces ellos me dijeron si me podía ir un, unos meses a correr. Bien. Un equipo conformado por ah, chicos de distintas partes exacto, del mundo. Sí, no. Qué un equipo de Estados Unidos, uh -huh. pero que el dueño, uno de los dueños es argentino, ah, de Buenos Aires. Ahí Entonces me pidió si podía ir, aunque sea cuatro o cinco meses, uh -huh. esa fue mi idea, pero bueno, después me, tuve, me terminé quedando dos años, la verdad que fue mejor porque tuve más carreras, obviamente, uh -huh. trabajé más, ap claro. seguí aprendiendo más. No, una reexperiencia, experiencia eh, Así que me sirvió mucho. Está ah, buenísimo. Este, Hay muchas... Más mujeres quizás cada vez incorporándose al ámbito sí. del karting Porque antes lo veíamos como una actividad más exclusivamente para los varones pues está bueno que por ahí las chicas se vayan metiendo de a poquito conoces alguna? Sí, sí, conozco varias está bueno. Por ejemplo en Estados Unidos, en la categoría seniors, mm. que es la más importante uh -huh. eh, En la campeona 2021 es una chica ah, Qué muy bien. bien Y es una categoría que corren algo de 100 pilotos Ah, compiten varones y mujeres sí, en la misma pista, trinto, todos juntos. juntos. Ajá, ah, está bueno eso, bueno ahí no diferenciarlo. Y en hay solo cinco chicas corriendo y 95 hombres. Ajá, y la campeona mirá. es una chica. Claro, lo que todo. Okay. Tomá para vos. Y acá en Mendoza, ¿dónde se entrena? Si una persona quiere empezar a, a, a prepararse en este sentido, le, le despierta cierta curiosidad del mundo del karting, ¿a dónde se puede ir a, a formar, por Bien. ejemplo? Ahora tenemos una sola pista mm. habilitada, que es en San Martín, Bien. que es el Jorge Ángel Pena. cuando sí. está el circuito de autos, ahí mismo está la pista de karting. Y ahí vos enseñás. Ahí mismo y la, si vienes en un solo lugar pero tenemos diferentes trazados hay como 15 trazados diferentes variantes para poder hacer diferentes pistas y no girar siempre en la misma claro. Juanma y desde chico empezaste a correr y hay un miedo en los papás no me imagino los claro. padres claro. del otro lado claro, están chiquitos, bueno, en el su caso del no porque el viejo ya... <risa> no el caso claro de vos no pero tu sí. mamá por ejemplo la verdad que mi mamá ya estaba muy acostumbrada <risa> con <risa> mi papá era como normal para ella, porque ya venía de tantos años con, con mi viejo que, que ya había vivido todas. Entonces. Pero los ese... papás y las madres de tus alumnitos, por ejemplo, sí, medio sí. que vienen y te dicen, che, pero no se puede lastimar. Más que no. nada la, la madre. Ajá. El padre, por ahí, el que lo lleva... Claro. El que ah, le gusta, claro, el que lo pues lleva, que lleva con libertad. Libertad. Sí. Claro. Entonces la madre, por ahí, sí, me pregunta más. Pero es, es como que el karting está preparado sí. y ellos Llevan usan todos los claro, elementos de claro. seguridad. ¿no? Que, claro. Ese video que vemos, bueno, ahí que mm. estás eh, piloteando, sí. estás corriendo, esa adrenalina que tenés, porque es muy particular cuando sí, vos estás en una claro. carrera, ¿comparable a qué en la vida cotidiana? ¿O, o es totalmente distinto? ¿Te subís sí. ahí? ¿Qué sentís cuando estás ahí arriba? Es diferente. La, la sensación del karting es, es muy rápido, es todos los uh, movimientos muy rápidos. ¿A qué velocidad vas? Y dependiendo de la pista, llegas a 130 km por hora. Ah. Ah. Pero vas a El mucho, es, claro, es muy liviano. Claro. Son pistas chicas, entonces y hay veces que doblás rápido a, a 100, a 120 kilómetros por hora. ¿Y se llegan a, a chocar con otros, a, to, a tocar sí. entre vehículos? El problema son con los toques, cuando se montan uh -huh. cubierta con cubierta, ahí pega como un claro, salto y se puede volcar el carro. Sí, claro. Y ahí, no hay, ahí está el peligro. Y si bien llevas casco, protecciones, pero no tenés cinturón de seguridad. ¿Y esa Entonces, pantallita que tenés ahí como en el volante? Bien, es? Ahí en la pantallita es? es un Micron, que ah. es con GPS, te marca el tiempo de vuelta que hiciste, ah, te marca la temperatura del motor. Em, temperatura de agua del motor y temperatura de escape para, para, para poder, poder calcular... Un resumen de todo. De ¿Las la, la la bueno. cubiertas, Juanma, eh, las van cambiando cada tantas vueltas o te, también te va marcando ahí? Eh, la cubierta la usás la carrera completa. Ah, te dura bien. una carrera Exacto. completa. Usás la clasificación, eh, la primera eh, semifinal, digamos, y la final. Este, ya la otra carrera tenés que cambiarlas. Me imagino que todo el tiempo están acompañados por sponsor y demás porque no debe ser una actividad Exacto. nada barata, ¿no? Todo lo que no. es el equipamiento, mantener a punto el karting para las competencias. No, Tiene su costo, es, ¿no? Es cada vez más caro porque es todo sí. importado. Ah, claro. En tanto el chasis como el motor, los repuestos, los neumáticos, es todo importado. Entonces acá lamentablemente es precio en dólares sí, sí, claro, vos, lógico, Pero imagino. bueno, vos que venís de Estados Unidos Aprovechaste para Ya que en ganabas en dólares estábamos en dólares Era claro. como un poquito más económico Exacto. ¿Y qué desafío tenés, Juanma? Este, irte a Estados Unidos, competir allá Quedarte acá, seguir enseñando Y hacer un mix mm. Por lo pronto, pelear el campeonato acá en Mendoza Con uh -huh. mi equipo Con los chicos que tengo bueno, en la senior Que es Valentino Sechi O Nacho Bróculo Y en la categoría junior Que es Lautaro Campeone y Nacho Ríos, que te pelea los campeonatos de acá en Mendoza. Y bueno, a fin de año poder ir a Estados Unidos, a uh -huh. la carrera de las Vegas. Así que a correr y bueno, tratar de representar a Mendoza lo mejor posible. Me encanta, por supuesto. Me se aplaude, por me supuesto. Está. gran referente en el ámbito del karting que tenemos aquí en Mendoza. Juan Así que, que sea con todos los éxitos. Bueno, Ojalá le gracias. vaya bien a tus chicos y a vos también Todo en lo mejor. que se viene. Muchas me gracias. Encante. Y nosotros nos debemos una carrera.